hola amigos cómo están bienvenidos una vez más acá a mi canal de youtube bueno y hoy vamos a estar haciendo un repaso de las novedades que tenemos aquí en el world of tanks y eh, estamos aquí en la página del el WOT, por eh, supuesto como no puede ser de otra manera y vemos que acaba de comenzar eh, desde ayer podemos decir que lo que es este calendario de adviento bien el calendario de adviento Básicamente para aquellos que no tengan una idea clara de lo que es. Bueno, lo podemos resumir así. Como que es eh, un calendario, básicamente, donde tenés varias ofertas. Bien, de, de tanques o de diferentes cosas que van saliendo eh, en los mm, distintos días. Y es una oferta por día. ok O sea, lo que pasó, pasó por ejemplo la, la del 1. Acá tenemos la del día 1. Que no vamos a tener la posibilidad de ingresar porque ya pasó. Entonces eh, ves que te dice finalización de la oferta del día 1. Empieza a las 5.20. Termina el 2 de diciembre a las 5.20. Con lo cual estás eh, en el horno. Pero eh, incluso tenemos todos los días ofertas de vehículos. Que vamos a ver cuál es la oferta del día de hoy. Son 24 días, ¿ok? O sea, acá tenemos todos los días, día por día. ¿Cuándo comienza? Lunes 2 de diciembre. O sea, hoy a las 5.20 de México, 6.20 de Colombia, Ecuador, Perú. 7.20 de Bolivia, Venezuela. Y 8.20 de Argentina, Chile y Uruguay. ¿Cuál es la oferta del día? Es el Turtel MK1. Que eh, tienen un videito que hice hace un, unas semanas atrás, más o menos. Eh, explicando cómo funciona el blindaje del Turtel y demás. Era algo que había hecho en Twitch, pero recopilé y lo traje acá al canal de YouTube. Seguramente voy a estar dejando la tarjetita por acá arriba, seguramente. Así tienen la posibilidad de, de verlo en acción un poquito para aquellos que no sepan de qué va el tanque. Eh, bueno, yo de los precios no, no, no quiero hablar porque no, no, no soy quien para hablar y meterme en el bolsillo de cada uno. Yo lo que les digo es lo que les dije de, de, del tanque. Después se fijarán ustedes los precios, si les conviene, si no les conviene, si les sirve o si no les sirve. Eso ya es... Un tema de cada uno y tienen dos posibilidades de comprarlo tanto con eh, dinero real o lo pueden comprar con oro. ¿Bien? O sea, tal vez tenés unas reservillas de oro. Bueno, las podés utilizar si tenés ganas. Eh, si te gusta el tanque, si te parece que es bueno. Bueno, acá tenés mi opinión por lo menos, que el tanque está bueno. Me lo dieron por ser CC, me lo dieron en su momento, lo utilicé un par de veces. Lo usé mucho en línea de frente, pero... El tema es que, ya te digo, línea de frente es todo tier 8. ¿ok? Entonces, eh, desde ese punto de vista, tampoco tampoco me quiero tampoco me quiero mentir ni mentirles a ustedes. En una aleatoria vas a ver tier 9 y tier 10. Entonces, cambia muchísimo la cosa. Cambia muchísimo. Vas a ver un Shatpan Cere 100 de frente y vos te vas al frente con este porque decís, es duro, te va a meter un hitazo, un Shatpan Cere 100, te va a volar 1200 de un tiro. Y vas a decir, este tanque no vale la pena. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y eh, no está bien utilizado en ese caso. Bueno, después otra de las eh, novedades es... Eh, juega bien tu clase de tanques. Que esto sale todos los meses. Tenés las misiones para poder eh, activar las de los tanques ligeros. Te dan estas recompensas. Yo ya ahora las voy a activar porque... Esto, háganlo, está bueno y es, parece una tontería. Pero está muy bueno estas misiones. Eh... Tanques medianos. Tanques pesados. y vas ganando un montón de cosas. Y te puedes ganar una red de camuflaje y ópticas revestidas. No dejen pasar estas cosas. Son cosas que Wargaming te va dando. Te va tirando así como. como, como recompensa por. por jugar bien tu clase de tanque. Y si tenés la posibilidad de, de jugarlo bien, no, no, no es. Eh, no son misiones que vos decís. wow, qué difícil, son imposibles. Un jugador promedio las puede hacer. Y yo soy un jugador promedio y las, las he hecho. Y me he ganado lo, lo, las recompensas. Tal vez a veces tenés que ponerte en la cabeza y decir, bueno, la voy a hacer, ¿entendés? Y, y dedicarte a ello. Primera recompensa, dice. Inflige daño a tres vehículos enemigos diferentes y destruye a un vehículo enemigo en la misma batalla. Se puede hacer. No me digas que no, te vas a ganar botiquines. Botiquín de grande. Después, kit de reparación grande. Eh... Estas son misiones diarias, ¿ok? O sea, día tras día. O sea, un día tenés que sentar la cola en la silla y empezar a darle y darle y darle. Pero antes, activá las misiones. Venite acá a la página de Wargaming, de World of Tanks, y activá las misiones de todos. Por las dudas. Porque justo te pones a jugar pelotón con un amigo y te salió una misión y ya está. Listo, venga, bienvenido sea. Eh, ¿Qué decía? Bueno, inflige daño a cuatro vehículos enemigos y destruye al menos un vehículo enemigo en la misma batalla. O sea, tenés que dar, pegar cuatro tiros y destruir uno. Te ganás un kit de reparación. Pasás a la tercera. Inflige daño a cinco vehículos enemigos y destruye al menos dos. Bueno, acá ya se va poniendo un poquito más heavy, pero todavía se puede hacer. Inflige daño a seis vehículos enemigos diferentes y destruye al menos tres vehículos enemigos si no es mi batalla. Se puede hacer tranquilamente. Destruir tres vehículos en un día de juego te puede llevar tranquilamente a tres vehículos. Y te digo otra cosa. Si te llevas a tres vehículos, probablemente hayas infligido los seis tiros de, de daño que tenés que hacer. Te conviene usar un medio que recargue rápido y que tenga buena movilidad y buena, misión, buena, buena visión. Eh, y si lograste todo eso, lo único que tenés que hacer es jugar una batalla más y te dan una ventilación mejorada y una barra de carga de calibre medio. Eh, pero tenés que completar 10 veces la misión de tanque 401. La verdad, mmm, se pueden hacer. No digo que sean recontra fáciles. Pero aunque sea, por lo menos, vas llegando hasta la 401 y te ganaste los 10k de experiencia. Te ganaste un mat matafuego, te ganaste kit de reparación. Y así con todos. Así que yo que ustedes las activo y después van jugando tranquilos. Eh, o tenés la otra opción de, como hice yo, mentalizarme. Y digo, bueno, mmm, me voy a dedicar a hacer esto. A ver... Cazatanque, bueno, ¿qué tengo que hacer con los cazatanques? Eh, inflige una cantidad de daño o igual o mayor a tus puntos de vida. O sea, por ejemplo, un Hellcat 670 tiene. Bueno, tenés que pegar tres tiritos. Eh, daño o igual o mayor a tus puntos de vida y sobrevive. Eh, igual a equivalente al doble de los puntos de vida. Bueno, tenés que agarrar un cazatanque que pegue. Por ejemplo, ya te digo, un Jatman 100 tiene 2200 puntos de vida. No recuerdo bien, pero creo que tiene 2.200. Son dos tiros. O sea, tenés que pegar dos tiros. Ya está. Eh, inflige una cantidad de daño equivalente al doble de tus puntos de vida. Eh, perdón, dos tiros no. Al doble de tus puntos de vida. Tenés que pegar cuatro tiros. Y acá lo mismo, más o menos cuatro tiros. Eh, y sobrevivir. O sea, casi que ganar la batalla, digamos, que no te expoteen. Yo qué sé. Es una opción más, chicos. no no Tampoco para volverse locos, pero... Son cositas que te van dando y por qué no venir acá a activar las misiones. Y encima podés ganar cosas por jugar. Incluso ya te digo, a veces no te das ni cuenta. Estás jugando con un amigo, estás jugando en pelotón. Te dijeron, che, jugamos no sé qué. Jugaste y perfectamente eh, después tenés encima recompensas. Mm. Me estoy tomando mi matecillo. Estoy desayunando, chicos, perdón. Eh, otra cosa. Ya para ir terminando el video... Lo que les quiero decir es que, mmm, básicamente, a ah, toda la gente que esté dejando en los comentarios eh, qué le parece el Churchill MK1. Que más que nada es eh, el tanque este que estuvimos viendo, ¿no? El, el caza de Tier 8 Premium. A ver qué les parece. Si les parece bueno, si les parece malo, si lo jugaron, tal cosa, lo que fuera. Bueno, eh, déjenme en los comentarios qué les parece el Churchill MK1. Eh... Hostia. A ver, tal vez no lo jugaron, pero lo vieron en el campo de batalla, vieron que uno lo usó bien, y dijeron che qué buen tanque, o vieron que uno lo usó mal, y dijeron che este tanque me parece realmente que es malo, o lo tuviste enfrente y te costó mucho penetrarlo, o le entraste como mantequilla, <risa> o sea, déjenme cualquier cosa, lo que quieran en los comentarios del Turtle. y van a estar participando por un sorteo que voy a estar haciendo para, eh, por dos códigos, bien, entre todas las personas que dejen los comentarios eh, dos códigos para obtener El Renegade, el M54 Renegade Americano de Tier 8 Bien, eh, a ver si se los puedo mostrar Si está por aquí Yo calculo que ya ustedes lo deben de conocer Porque eh, salió En las eh, misiones Aquí está, este Esperen que entramos Aquí, bueno, aquí está el Renegade El Renegade Bueno a ver si hay alguna fotillo para acá. Bueno, este este, este, este mismo es entonces. Perfecto, perfecto. Y aquí tenemos las fotillos hermosas de este tanque que me encantó. La verdad que para mí está muy bueno. Eh, yo en lo personal lo veo muy parecido al A-Face One. El, la recompensa del Frontline de Tier 9. La verdad que me pareció muy buen tanque. Su gran problema que ustedes cuando lo, lo consigan o el que lo consiga mejor dicho ganar eh, este código y utilizarlo eh, por 20 batallas con la tripulación del 100% van a ver que el problemita es el, el morro es el, la cúpula del comandante podríamos decir que es un, un problemilla pero pero en sí el tanque es muy bueno sacas torreta te mueves hacia adelante y hacia atrás para dificultar de que no te peguen tan fácil ahí porque te va a entrar seguramente te va a entrar porque tiene unos 177 180 blindaje acá arriba en la cúpula con lo cual ya un tier, un tier 6 te va a entrar tirándote oro seguro. Así que bueno amigos, ya les digo, déjenme en los comentarios qué les parece el Churchill MK1. Y eh, voy a estar haciendo un sorteo con dos códigos para obtener el Renegade, el que acabamos de ver, por 20 batallas con la tripu al 100%. Bien, es un código de alquiler. Dos, voy a estar sorteando. Para toda la gente que me los deje en los comentarios. Bueno, amiguitos, muchas gracias por estar ahí. Espero ver sus comentarios, a ver qué, qué onda, qué les parece el turtle. Y, eh, bueno, eso, queridos. Déjenme, si pueden, también déjenme en el link. Eh, así después los contacto. O si después, cuando anuncie los ganadores, contáctenme y les paso los códigos por privado. Bueno, queridos, muchas gracias por estar ahí, como siempre les digo. Ah, y quería anunciar una cosilla más, una cosilla más que es muy interesante y lo quería decir porque eh, es un logro personal, es un logro personal eh, que he tenido y la verdad que quiero compartirlo con todos ustedes y es el hecho de que, eh, bueno, estuve gestionando eh, con el coordinador de, de los community, o sea, el community manager con Felipe, la posibilidad de, como yo tengo este proyecto personal, como les dije, de poder unir los continentes. Bien, entonces, ¿en qué consiste unir los continentes? Poder traerles al canal a gente de la talla de Jordi, de cub o de Daiba Kufu, como algunos lo conocen, eh, y de otros youtubers o streamers de España, más que nada de habla hispana, yo me refiero más que nada a gente, de, ya les digo, de España. Youtubers, eh, gente que ustedes hayan visto, me encantaría tenerlos acá en el canal. Y entonces le dije que me encantaría y por qué no, digamos, que, que solamente el, el único impedimento que sea el ping, por qué no puedo traerlos acá y darles una cuenta de, de cortesía, digamos, para que podamos charlar. Ustedes pueden estar en directo también charlando con ellos, eh, preguntándole cosas, lo que quieran. Eh, y la verdad que pudimos lograrlo la verdad que la gestión de Felipe fue fue impecable, fue excelente gracias a él, le agradezco de corazón a él eh, no sé si verá el video este completo, pero por lo menos mm, me encantaría hacérselo público digamos desde acá le agradezco también a Wargaming por, el, por, por tomar mi recomendación porque fue algo que surgió exclusivamente de mí y, y por eso lo digo con orgullo eh, el hecho de poder traerles a gente de, de Europa gente que tiene cuentas afuera porque ese es un gran qué de juego a veces decir, uh, pero me encantaría que venga alguien de no sé, de un CC de Europa que sea reconocido en la comunidad, pero no podía hasta ahora bueno, ahora sí se va a poder hacer eh, vamos a poder darles unas cuentas de cortesía de gentileza, ellos van a poder venir acá y jugar pelotón con nosotros eh, vamos a poder estar en vivo o grabando video seguramente a mí me gustaría que sea en vivo porque estaría bueno, digamos, eh, que ustedes también puedan conocerlos e interactuar también con ellos. Sería un golazo. Así que, bueno, me, me, me, cuelgo, me cuelgo esta medallita acá porque es importante. Es importante que unamos los continentes y, como siempre les digo, eh, la base de todo es el respeto, la cordialidad y la antitoxicidad. ¿eh? Yo quiero que... Tengamos una comunidad de what antitóxica. Basta de la agresión. Basta de eso, eh, remanco. Basta de decir, eh, pero vos no sé qué. Basta. Basta. Basta de eso. Eh, y los que no lo entiendan, bueno, que se vayan a jugar a otra cosa. Porque la verdad es que le hace mal a la comunidad. Esas cosas... Yo entiendo las calenturas. Yo soy un recalentón. Me habrán visto mil veces. Pero a veces golpeo o... o digo una mala palabra al aire. Pero no, no. O sea, al viento... Pero no, eso anda escribiendo así y bardeando y deseando cosas malas. Basta. Así que bueno amigos, entre estas cositas, por eso les quería comentar esto. Estoy muy muy muy contento, muy feliz. Y ya les digo, esto es gracias a ustedes, al apoyo que recibo de ustedes. Y que el canal está creciendo día a día. Así que les aseguro, yo les dije que teníamos sorpresas. Les aseguro que vamos a tener gente grosa en el canal. Y que ustedes van a poder tener... Una interacción con ellos. Y vamos a poder estar jugando ahí unos pelotoncillos. Así que bueno amiguitos. No los entretengo más. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y nos vemos hoy a las 21. Claro que sí. sí. Voy a estar en directo con la cuenta de Sheriff. Chau chau.